Con ustedes, mis no, yo, amigos, parece que las parece acciones que se están se divididas, Pero, hay una Pero cosa, lo que aquí entro bien, entonces bien. en materia política. Esto es, esta <ríe> posición y propuesta que está manejando un sector del oficialismo, de que David Collado, cercano a Hipólito, David Collado Hipólito. sea... Hipólito. Pero ¿y por, qué tú dices, ¿y por qué tú mencionas no, porque, a Hipólito? A diferencia de Alex... Ale está dentro del partido, pero pareciera que David Collado se maneja como si fuera de parte del PRM, pero candidato a la presidencia por, otro, por otra organización. Sí. Y eso para los fines del PRM es una división inten intencional, que no es el caso de Ale. Pero pareciera que dos alcaldes podrían aguarle la sopa a los convocados, para las alianzas, porque lo que yo debo de entender es que si el PRM nacional en la cúpula donde está David Collado, no debiera David Collado dejarse motivar para ir a la presidencia, sino concretar lo que ha sido el, el acuerdo como partido PRM. Oye, tú, pues tú estás hablando ahí, nada más hablando, tú no te has dado cuenta que aquí hay un personaje que secuestra el termo del, del T... Sí. Y se sirve el solo? Sí. ¿Sigue hablando? Mira, sí, sí, eh, sí. Hay, eso es una vaina del un, diablo. Un yo procedo llevo esto. la taza. Hay un oh. aspecto oh. que debemos de, de tratar acá. Y es eh, el hecho de que se ha vendido eh, siempre, o se ha buscado vender la idea de David Collado como candidato presidencial. Ciertamente, él es muy valorado a nivel internacional eh, por este, eh, este reciente estudio que se realizó a nivel del país también. Pero ¿quiénes son las instituciones que en República Dominicana lo, lo evalúan? No quiero decir que con esto haya tenido una mala gestión. O sea, pero ¿qué se busca con esta medición eh, que se le hace? Él ha hecho grandes aportes en lo que tiene que ver con el tema de transparencia, el fortalecimiento de la institucionalidad en Santo Domingo. Otro aspecto que habríamos que nosotros de tocar acá, cuando se habla de un candidato presidencial. No es solo que haya sido reconocido como alcaldía, sino que cuando usted no tiene o no ha trabajado a nivel del país del interior, porque cuando usted es presidente, usted es presidente de la república, usted no es presidente del distrito. O sea, si salimos por los pueblos, que eso era lo que decía acá hace unos días, a ver si ciertamente la gente de a pie, que es la mayoría, que el común conoce a David Collado, lo conoce porque lo he escuchado como otros tantos, pero no porque lo visualicen como una figura presidencial. Sí, ¿no? Ciertamente, comparar a David Collado eh, en un nivel de valoración casi igual, igual que a este señor, que a Luis Abinader, me parece que es descabellado en el sentido de que... Sí. Luis Abinader es un candidato presidencial que es reconocido a nivel del país sí. y decir que David Collado tiene el mismo nivel de valoración que él, me parece que cae. Sí, parece extraña, eso. Esa pero recuerda que la Marpen fue la, demasiado con relación trabajado. a las primarias, fue la encuesta eh, que, que, más que más se acercó a los resultados ¿Pero cuánta finales? gente tú piensas que si se hace la encuesta va a conocer a Cablamante Baris? Sí. ¿A quién? A Carlos Amante bari Carlos Amarante. A Carlos Amarante okay. bari. O va a conocer a Lo José que pasa Toma es que Pele. la publicidad que ha llevado... O va llevado a, conocer a cualquiera a... de esos precandidatos que eh, tenía el PLD. Lo mismo de de... del PRD. O Mira, sea, el problema de Crepo, por ejemplo, sí, del pero conocimiento está su... está fundamentado en lo... en lo que comentábamos. Que sí. eso depende del grado de información que la gente claro, tenga. Sí. Claro. Si la gente no se preocupa por asuntos políticos, o si sea, la gente no sabe. ¿Quiénes no son los padres de la patria? ¿Por qué tienen que saber sí, quién era? Sí, pero mira, de, de, mire, de, de, mire, debo, debo informar. Oye, oye esto, Yerian, en una ocasión, no, Leonel Fernández, no Fernández, Fernández contaba una anécdota, la anécdota siguiente, que ilustra un poco esto. Él dice que cuando él era candidato a la vicepresidencia de Bosch, eh, él tenía una oficina en la calle El Conde y frente a, la, a su oficina estaba la sucursal de la Bank donde él tenía su cuenta, su cuenta de ahorro y la cuenta de la oficina. Y él mismo iba a hacer los depósitos. Después que pasó las elecciones, la muchacha que lo atendí cuando lo vio le dijo, oh, Leonel, ¿dónde tú estabas? Dice, yo, ¿y por qué? Y dice, no, pues yo tenía como dos veces o tres que no te veía por aquí. Sí. Mira, <risa> o sea, no oígame, estoy no hablando sencillo. de un hombre que fue presidente tres veces sí. y que era candidato a la vicepresidencia junto con no, Bosch. Pero él no salía exacto, mucho, por porque, exacto, porque exacto, era la figura. Sí, no exacto. es tan sencillo, <risa> miren esto hace, Él hace tiempo, la quizá esa, eh, eh, eso que se ha establecido eh, responde a que hace tiempo los medios de comunicación, especialmente el Listín Diario, vienen haciendo comparaciones con David Collado. Y Aquí yo quiero que me, que me enfoquen muchachos. Miren, esto Casualidad, fue eh. el 12, sí. Eco, eh, sistemático. De manera sistemática. Miren, esto fue el 12 de enero de, de, del año 2019, donde hacen una comparación. Miren, si las elecciones fueran hoy... El, el Lionel ganaría y collado dentro del PR, o sea, Lionel dentro del PLD y collado dentro del tan, PRM. Tan, tan o sea, lo, ta, lo estaban que... colocando claro. y lo estaban vendiendo como una figura sí, presidencial, sí, pero claro. eso no fue una vez, fue en varias veces claro. que ellos lo hicieron como de una manera sistemática pero de que, lo que, yo, que David Pero collado lo que yo he planteado es que mira qué interesante y mira no qué interesante qué se eso, da eso, no con sé. un alcalde de San Francisco de Macorís y Alex Díaz que ha sido criticado, que a la vez entonces ha sido valorado y David Collado, que sean las dos figuras que en, en su ámbito, uno en, la, en el orden presidencial y otro en el orden municipal. De, municipal. Sí, lo, lo que estamos del Entonces, es interesante que también para, las, para los temas de alianza, que es lo que está en el tapete apenas tres meses, lo que, le ahorita, que, no lo lo que está en el tapete, correcto, lo que tú decías, que podría pues, transformar las alianzas solo La con el... La que... de Ale a, a, al ruedo político. Sí, por eso claro, porque es totalmente distinto a lo que se había planteado para Alianza de escoger de un candidato con de consenso y que todos votemos en él. Sí, pero digo que todos votemos en él porque yo pero soy parte podría, de la alianza pero eso podría romper la posibilidad de la alianza aquí a nivel y de la tí, nacional también y de la nacional también porque que esa es la parte política, ya esto estamos Exacto. hablando de alta política, claro, la porque de... lo que se da y no es, que, no es que Ale lo esté buscando sino que se lo están proponiendo y no es que David lo esté buscando se lo están proponiendo. Sí, sí, sí, mira, sí. mira Pero esto. hay un ingrediente en el fondo que yo veo que lo está proponiendo el oficialismo. Mira ¿Para esto. qué? Para reducir lo la que a ellos les atemoriza, el fortalecimiento el que tiene, la salida de Lionel Fernández, y que Lionel Fernández sea una piedra en el zapato para cualquier alianza. Mira para esto, Francis. Esto fue en junio de, de 2019... Y esto es el el nuevo diario, encuesta de favorabilidad el del voto. Margarita, Margarita está por 55 encima 55 y David Collado 50. Fíjate es una una sí, que de manera sistemática lo estaban vendiendo a David Collado en, y en la mayoría de los claro. medios de es que, comunicación. ¿Usted sabe es quién es que, está o sea, detrás de David Collado? ¿Eh? ¿Te sabe wow, quién? Claro, claro, es que no me parece. Juan Bicini se llama es uno de los poderes claro, económicos más claro, fuertes que hay en este claro. país y de los más aguerrido porque ¿Qué? ha demostrado a los vecinos y tú nunca lo veías en una foto No, no. Es que y él no se me ha dejado ver la comparativa que se ha estado haciendo con este sí, joven ciertamente si él, él tiene una importante valoración en el distrito claro. por el trabajo que ha realizado ahora compararlo eh, compararlo con figuras del nivel cuando me refiero del nivel me refiero a lo que tiene que ver con Personalidades políticas de renombre, sí. reconocidas a nivel del país. Sí. Comparar claro. a David Collado ah, no, es del lado vendiendo. de Margarita, no, no. de Luis Abinader, y decir que tiene. para colocarlo al mismo o nivel. O sea, por claro. Claro. ha hecho? Mi pregunta es política. a cada uno de ustedes: ¿qué ha hecho David Collado? en el país completo, para estar en este sindial. No, no, no, no, es lo, lo, lo que te digo. He ah, ¿sí, lo es que una campaña. Mira esta, he por ejemplo, mira, este es el periódico hoy, del año 2017. Mira lo que dice ahí, encuesta Marpe. David Collado es el candidato más fuerte del PRM, enfrentado a Lionel. O sea, lo estaban hace tiempo vendiendo. Esto es una cuestión sistemática y por eso David eh, está en, en, en, Ahora, en el ideario Ahora, traerlo gente, al escenario ¿sabes? es solamente, en campaña, mira, trabaja. traerlo al escenario más que ayudarlo, lo están. No, pero que no lo de... quieren ayudar, Francis. Hiciste el análisis correcto ahora político. Es un, es un, ah, un plan. Es un plan claro. correctamente para debilitar, para debilitar la, y la alianza. Una oposición de, cuatro, y, de cuatro de cuatro de cuatro cabezas. Claro. El, claro. País no no el país cae en eso. El país cae en eso. Y no que lo se lo da cuenta quién este le habla claro. la verdad. No, pero, ese pero ese es sentido, verdad. de Son, uno para... Mira, son claro. unos perversos. No, no, que es una estrategia política. Eso es política. Pero están trastornando más la estabilidad. La política político, del país Pregunta. Ahora, yo lo planteo. Eso es lo que yo entiendo que está pasando. Pero sea, tú, ¿tú no puedes decir que, es que son perversos perverso ellos correcto, si no porque están planteando una estrategia y los otros son de política. O sea, es algo tan ridículo esto de este muchacho de que tiene... No, no, no, él. Vamos a ver, Carolina. No ¿cómo ¿cómo es Carolina, el escenario es tuyo. Por favor. Vamos a Carolina. Vamos a escucharla, por favor. No de la figura de David Collado, sino todas todas estas ah, estrategias estrategia. que se buscan para supuestamente eh, vender, que él es un candidato que potable, para con, la presidencia. Fechazo, Imaginarse usted, mal, sí, ¿cuándo <risa> ha venido David Collado a San Francisco de Macorís? cuando usted ha escuchado en la noticia que estuvo por sí, la, ha venido, nadie la no? Ya con usted... la fórmula de Gonzalo, lo o que sea... se hizo con los cuartos, él no tiene otra... Pero que a la gente no le importa eso que no le importa. No, bien. no, que la gente no la, la, es, es como Gonzalo, Gonzalo aquí cuando vino, que hay que recordarle a la gente, cuando Gonzalo vino aquí a, a, a, a este canal. pueblo, que vino, incluso este mismo canal vino, a prometer a, a prometer vaina, no y ha hecho que se ha cumplido ni una sola, ni una. nada. Mira, hay algo de Gonzalo, que, Gonzalo? que es un amable o sea, televidente. Carolina no ha terminado. ¿verdad? Sí, verdad. Escúchame, ah. Carolina, que te interrumpo Entonces, Pero ante perdón. todo esto, no, está bien. O sea, ante todo está esto, bien. citamos y, y buscamos algunas referencias. ¿De dónde le ha hecho vida política más que ser diputado 2012-2016 sí, y ser eh, Alcalde de, de, del distrito. Del Debemos entonces de buscar cuáles eh, son las cualidades potenciales o qué ha trabajado o qué tiene que trabajar un candidato presidencial que ha logrado a través de su carrera para decir de esa naturaleza. este es el candidato que nosotros o que el pueblo tiene quiere el y que valora con otros tantos como Margarita y Luis Alberto. Realmente, realmente eh, tu tema puede tener cierta racionalidad pero se cae ante una evidencia que pasó apenas hace uh, un mes Un tipo completamente desconocido frente sí. Fernández Lo levantaron del anonimato y lo colocaron con un millón de votos claro. encima de él sí. Sí. Eso mismo puede pasar con David Collado David Collado si fuera el candidato presidencial del PLD el PLD tiene una gran ventaja no, con, no, relación, claro. con relación un... a, a afrontar esta contienda que viene ahora, claro. porque él tiene un mejor posicionamiento, un mejor sí. perfil, un mejor, cosa más fácil un mejor discurso. Un fácil, Hizo una, una imagen en base al emprendedurismo que llegó a traer incluso aquí al tipo sí. de la Reserva Federal, claro. que es, eso es sí, una sí, cosa sí. extraordinaria. Claro, o sea, claro, Él tiene un gran perfil y programas de televisión. para Conseguir la nominación presidencial, incluso la presidencia, no es necesario que se tengan uh, cuadros políticos en todas partes. Leonel Fernández lo consiguió varias veces a través de los cuadros políticos de Danilo Medina, sí. que en un momento lo, lo comenzamos sí. aquí. O sea, se puede, se puede llegar y él si fuera candidato del PLD yo pienso que el PLD tuviera muchísimo lo, lo más, más, más, más sí, es el, la posibilidad él Margarita. Esa Esa la, la mejor de momento, o Margarita vamos al WhatsApp es la comparativa que se le hace Margarita con vamos al WhatsApp en tres meses te construyen Imael que correcto vamos a ver correcto. adiós y qué es esto buen día bendiciones para todos su Pría programa tío, para ver la hermosa Carolina <risa> la foto. Eh al, al, al compañero que se pone un tiché oh, Por Dios no, que no, La, la arquitecta va, Marianela eh. Lora, por Dios. Esto sí, no es una asamblea, era la presentación del presupuesto. Sí, claro, ah, que claro. estaba ahí. Se aclaró Maranela. Saludo a Maranela. La pregunta era a quiénes se le presentó y a quiénes se invitó. Ay. Manolo Geraldino. Buen día, me gustaría que Alex se postule para cuando vaya a un sector. Se vendan muchos los huevos. ¿eh? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Apacirales, apacirales, no, no, no. no, no Tiene que respetar la figura. No, ah, mira, eso fue un no, tiempo, eso fue mira, un tiempo de, de hablando de la, que, no se, que no se interpretó. que, que decir, un ¿no? amable televidente, y me permitan eh, socializarlo, un amable televidente me, me contactó. Dice? No, que hemos hablado de la seguridad vial como un logro de una gestión, ¿Ay? pero que no hemos logrado abordar el complemento o lo que sería la concreción de esa operación, y él me da un dato interesante, vamos a ver la seguridad vial está al, al pendiente oh, yes. de, una, de una serie de aspectos que se dan en la carretera, puede que sea el accidente, dan una asistencia pero también cuando tú tienes una dificultad motora del motor o del vehículo <coughs> mecánica, mecánica te dan protección, te dan asistencia y yo la he, yo la he disfrutado y la he valorado. Ah, qué bueno. Pero yo no. Creo. Deben pues, de sí, sí. involucrar los otros aspectos que tiene que ver de la seguridad vial es la conducción correcta, cuando camiones que deben estar por la derecha se mantienen a la izquierda. ...haciendo rebase y es verdad... No, pero ya eso es el Intran... No, pero entonces debe haber una combinación, combinación del Intran... De... ...y que estos individuos también sirvan de, de contrarrestar... ...porque fíjate una cosa, la comunicación que debe haber en el Intran... ...donde hay un Intran en La Vega... Y hay un sí. vehículo en desplazamiento los Pero es que tú sabes es que, sabe que la ley puede haber un miembro es, de DGC el el equipo, e, Es que, es que no pueden hacerlo sí, ellos entonces, sino Pero es lo, que tiene la, hacerlo, es lo que él dice Y lo veo interesante Para, para esto, que, para que haya verdaderamente Seguridad Lo que hemos resaltado acá es Si ciertamente es un logro de Gonzalo Castillo Y ustedes saben cómo fue que logró Inventar y averiguando cómo es que se le entra el agua al coco. No, eso. Vamos, no. a, vamos a la pausa <risa> así fue que lo dijo así fue que no lo logró